¿Qué tal están? Buenas noches. 41 días quedan, vamos a empezar a llevar a partir de ahora el calendario inverso, como hacen los políticos. 41 días quedan para una cita electoral muy importante. 28 de mayo de 2023, el principio del fin, o eso esperamos, del socialcomunismo en España. Lunes 17 de abril, arrancamos semana, arrancamos semana como siempre, con una actualidad extraordinariamente cargada, no solamente de información política, pero básicamente de información política. Los lunes a mí me dan un poco de pereza ...porque son un poco mmm, como de coche escoba... no, ...como de contenedor... ...como de recoger toda la basura que se ha dicho... ...sobre todo en determinados mítines... ...anuncios, ofertas, tres eh, por dos... ...50.000 viviendas, 100.000 viviendas... ...vamos a construir una España mejor, sostenible... ...una España en la que los desfavorecidos... ...coman helado de postre... ...como decían los señores del Prusés... ...del golpe de Estado catalán... ...hace años, etcétera, etcétera, etcétera... ...y yo no sé cómo hay eh, todavía ciudadanos... ...y me estoy refiriendo básicamente a la izquierda... Cómo hay ciudadanos que compran esta mercancía averiada y siguen creyendo en esa estupidez de los míos, los tuyos. Y como los míos son los míos, aunque roben y maten, pues van a seguir siendo los míos y no vamos a votar a la derecha nunca, jamás en la vida. Ni al centro, ni a la derecha, ni a los liberales, ni a los conservadores. Y lo digo en función de las últimas encuestas que veo, saben que también los fines de semana son ricos y profusos en encuestas y yo sigo viendo, hombre, evidentemente hay una tendencia lenta, pero que ...que va eh, subiendo, que va creciendo como una especie de ola... ...esto es lo que repiten eh, los señores eh, sobre todo del Partido Popular... ...una gran ola, una ola de, de cambio en favor pues, de las fuerzas... ...no solamente del Partido Popular sino también de Vox... ...y que salvo en las de tezanos, las cocinadas... ...pues eh, en todas ellas eh, la Suma cada vez arroja una mayoría más holgada... Eh, ...de más de 180 escaños en cualquier caso más que suficientes... ...para gobernar, pero cuidado cuidado, porque ya hemos hablado en muchas ocasiones en esta mesa, largo y tendido, de ese asunto y yo sigo sin tener claro si la maniobra orquestada desde Moncloa, ese partido artificial precocinado, no voy a decir pagado porque no me consta, cuando me conste diré las cosas pero de momento precocinado inducido y orientado por Moncloa de Yolanda Díaz, sumar eh, que le está, según dice la demoscopia de estos últimos días, robando votos no tanto a Podemos que también, sino al Partido Socialista, pues puede ser un arma de de doble filo y finalmente, efectivamente, hacer más daño a la derecha que a la izquierda porque al final se trata de sumar. Y ahí la clave o una de las claves es el entendimiento entre Podemos y esa propia plataforma de una vicepresidenta que ya hace tiempo que va por libre. Se sacarán los ojos las eh, señoras de Podemos, Vilma y Betty, con eh, Yolanda Hello Kitty Díaz o finalmente se harán amigas, no lo sabemos. Este fin de semana el figura ha hecho un anuncio Wow. y además como los periodistas somos así tenemos estas cosas, le hemos pillado ya dijo lo mismo hace dos años en un mitin en 2021 en Extremadura delante de Guillermo Fernández Vara conocido como Fernández Bala por su afición a la velocidad hace dos años prometió 100.000 ahora prometido 50.000 y luego ya se han encargado de matizar no la ministra que de esto sabe poco ya la hemos escuchado esta mañana que entrevista por Dios con Carlos Alsina pero sus técnicos eh, o los subsecretarios, directores generales y secretarios de Estado del Ministerio que esto hasta dentro de 20 años, pues verdes las vamos a secar, con lo cual son lo de siempre, anuncios vacíos y anuncios huecos. Hablaremos de este asunto, les contaremos también, les hablaremos de Yolanda Díaz, de la, esta nueva Hello Kitty de la política, que ayer se fue a hacer campaña con eh, Jordi Évole. Como tengo, a, ahora se los voy a presentar inmediatamente a dos expertos en seguridad, a un subinspector eh, de policía y a, un, eh, bueno, pues a uno de los mejores criminólogos de España, detective privado curtido en mil batallas, que de esto saben mucho les voy a preguntar aunque no está en escaleta pero por cómo va la criminalidad en España y la última media hora la vamos a dedicar porque además tengo yo interés esta noche en saludar a un buen amigo aunque sea por Skype a Sergi Fidalgo pues eh, algunas cuestiones de la política catalana no siendo la menor de las cuales porque esto ya no es fútbol es política esa pesadísima rueda de prensa que ha ofrecido hoy Joan Laporta les presento a mis invitados de esta noche de derecha a izquierda no necesariamente desde el punto de vista ideológico siempre lo digo con José María garcía muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto el tenerte por aquí. No habíamos coincidido nunca, yo creo. En... Hasta ahora no, pero es un placer acompañaros. En este, en este plato coincidiremos, en este medio y, y en otro coincidimos también. En, sí. en periodista digital José María García, precisamente es responsable o secretario de vivienda del Partido Popular de, de la Comunidad de Madrid y se ha estudiado a fondo, bueno, pues tanto esta nueva ley de vivienda de la que ya hablamos uh -huh. el viernes, que es un atentado contra la propiedad privada, por hacérselo corto, y como les digo, hablaremos durante la primera hora. la y tendido. Pilar Castellanos, gracias por haberte venido y cómo estás. Pilar Castellanos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias por, a por venirte una vez más. Pilar Castellanos ya la conocen, es socia fundadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Alfredo Perdiguero, su inspector de policía, que tenía yo ganas de tenerte ahí sentado, hombre, que me das una tranquilidad de la leche. ¿Cómo bueno, estás? Se agradece. Eh. Gracias, Urico. Alfredo, un placer. Alfredo Perdiguero es el, el, el, el brazo duro de la ley, digo duro porque es un tío correoso, porque con los cambios de, de, de turno, y el trabajo que tenéis no suficientemente bien valorado por la sociedad, pues, pues, pues claro pues eh, le supone un especial esfuerzo y siempre que le tengo en periodista digital o en distrito, se lo agradezco mucho porque tus horarios de sueño son absolutamente enloquecidos Yo encantado de que cuentes conmigo, Brico siempre he dicho que esté como esté, con todo aquel que piense que pueda aportar, aportarle algo sabes que ahí estaré, por tanto Aportas. encantado que te acuerdes de mí. Aportas, además eres un tío un tío valiente, a ver si consigo traer dentro de unos días, te lo comenté en privado y lo comento en público, a Samuel Vázquez, un personaje fenomenal, que le están intentando machacar y que además lo está, lo está pasando mal, simplemente por decir lo que piensa como perdiguero y por haber escrito un libro, Don Fact the Police, siempre se lo recomiendo, léanlo porque se van a quedar aterrados. Don Carlos García Barret, criminólogo, detective privado, investigador, experto en cuestiones de seguridad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues bien. encantado de tenerte aquí otra vez. Igualmente y bueno. siempre con un compañero tan valioso. ¿Has estado en el sur estos días? ¿Te has quedado en Madrid? Vivo en el sur. La mayor parte ver. del tiempo ...la tienes en Mar correcto. entre Marbella y Granada, ¿no? despacho en Marbella, correcto. Entonces, aquí, a no ser que tenga alguna tarea pendiente... ...que siempre tengo algo, cercano, Toledo, mediaciones también... Sí. ...y bueno, y, y a visitaros como siempre, como cada sí. semana. Un placer, vaya. Un placer, Carlos. Le recuerdo rápidamente las formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestras direcciones de internet www.distrito.es, www.distrito.tv.es, a través de, de todas las redes sociales. Hay un canal en Telegram, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. También nos pueden enviar un WhatsApp al 669728673 con el texto quiero información y allí, pues, alguien habrá siempre que les va a mantener eh, al corriente de la programación de esta cadena. Hay una miríada de, de aplicaciones ha dejado hace tiempo... ...porque evidentemente si nos están viendo ustedes... ...desde una de ellas es porque las conocen... ...y si no nos están viendo es porque no las conocen... ...y por mucho que yo se lo repita durante dos horas... ...pues no se van a enterar... no este ...es la tercera y la última vez que repito la tontería... ...se lo prometí el otro día... ...y se lo vuelvo a, a prometer hoy... ...y si nos ven desde los Estados Unidos... ...a través de la plataforma Roku... ...le recuerdo también que el principal riesgo... ...de tener elevado el colesterol... ...son las enfermedades cardiovasculares... ...hay ciertos factores que incrementan... ...el riesgo de padecerlas... ...algunos no son modificables...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 Y tiendas especializadas en el 91 000 o en parafarmacia mundonatural.es. Y siempre lo recuerdo, porque es que se lo agradezco, no saben ustedes cómo, que gracias a mi querido Juan Jaren en su faceta de médico, no de analista político ni de tertuliano, estoy recuperando vista en los últimos meses, pues como no pensaba yo que lo fuera a hacer, haciendo dos o tres tonterías muy sencillas. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches Eurico, pues muy bien no también usted como usted bueno. es magnífica, siempre pero ahí andamos Oye, ya eh, lo digo mucho también, ya sabes lo que decía el llorado, el, el nuestro viejo amigo, cuánto le echamos de menos el maestro Pepe Neto? bien si no nos comparamos claro, bien sí, sí, sí, <risa> si, si, no me, si no me comparo. Oye, vamos a ver eh, aquí varias cosas, lo primero estos, esto el figura ha anunciado ha anunciado ayer anunció el fin de semana, 50.000 viviendas va a liberar de la Sareb, me decías esta mañana un economista amigo, es fácil porque solamente, bueno, tengo muchos, pero siempre cito a los mejores que son 2 barra 3. Uno de ellos me decía, pero si la Sarepa ahora mismo según mis cuentas tiene 46.000 viviendas. Y el resto, si es que tiene, o sea, de verdad, están para derribarlas, para derribarlas. Bueno, dice el figura que va a liberar 50.000 viviendas porque como en cinco años casi que lleva, desde aquella ciega tarde del bolso de Soraya, no se han molestado en hacer una puñetera vivienda social, pues ahora les ha entrado el furor, no voy a poner grosero, que estamos empezando todavía el, el programa. Y además, le hemos esto de aquí a 20 años vista, que lo ha tenido que reconocer esta mañana la ministra, la ministra Raquel Sánchez en una entrevista está que le ha hecho al Sina, qué entrevista, por Dios, qué entrevista, en qué manos estamos. Yo sé que esto es muy específico, pero oye, hay mucha gente pues que fin, sabe de esto y puede ser ministro perfectamente y mucho más capacitado que Raquel Sánchez. Pero es que le hemos pillado, digo, porque esto ya lo dijo eh, José Antonio en 2021, en Extremadura, en un mitin delante de Guillermo Fernández Vara. Entonces habló de 100.000, ahora habla de 50.000. Entonces vendió como la carada en bicicleta una cosa que iba al Consejo de Ministros. Claro, como este tío, el Poder Legislativo, se la fuma pues claro, dos años después vende cuando ya la ley va a salir adelante de aquí como la de vivienda del otro día en seis meses y que además no va a tener efectos prácticos hasta dentro de 20 años. ¿De verdad hay gente que sigue comprando esta mercancía averiada? Pues ya sabe usted que siempre hay gente que compra todo ¿no? y sobre todo, claro, como no todo el mundo está eh, tan bien informado como usted o muchos eh, periodistas que no tenemos más remedio que estar constantemente en los medios de comunicación para saber todo lo que pasa, pues al final se termina uno enterando a veces por la por la televisión. Y ya sabe usted que ahí pues, lo que llega es mm, por lo de, de la televisión y no todas las televisiones. Eh, y entonces a veces lo que llega ahí, pues en fin, es la la brocha gorda, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Eh, te dicen, va, pues que le vamos a vamos a facilitar 50.000 viviendas. Eh, la gente no sabe ni qué es la Saret, ni si son 47 o 50.000 los que tienen. En Madrid, la Saret tiene apenas 2.000 viviendas. O ya sea te digo lo que eso supone para una autonomía o para una ciudad como Madrid, ¿no? En realidad, pues que es, es, es algo. Eh, absolutamente electorero, electoral, que, que ya veremos si tiene algún recorrido, porque es la segunda vez que en efecto pues se eh, ponen en funcionamiento la maquinaria de la, del plan de, de vamos de la ley de vivienda, ya la aprobaron y ya dijeron ya en los mítines, ya dijo este eh, Pedro Sánchez que estaba aprobada, pues ahora ha vuelto a decirlo, y además es, eh, es una ley que, que anuncia en un mitin, con lo cual fíjese usted la seriedad. Pero bueno, más que el fondo de la cuestión, que es electoral y que evidentemente siempre hay alguien a quien se puede engañar, yo sí que veo, ¿sabes?, que tiene ahí unos ciertos elementos que, que, que tienen, hay que tener cuidado con ellos. Y usted le decía, ¿no?, ah. como comentaba antes el tono, pues eh, digamos que intervencionista, el aroma intervencionista, podríamos decir incluso el tufo, eh, porque según lo mires, según como lo mires, puede suponer un atentado contra la propiedad privada, porque es verdad sí. Si al final resulta que el Estado o los gobiernos de turno o los gobernantes de turno, el Pedro Sánchez de turno, el alcalde de turno, el presidente de la comunidad autónoma de turno, va a ser quien va a tutelar el derecho a la propiedad de la vivienda en el sentido de que te va a decir en cuánto puedes alquilarla. Y fíjese lo que está pasando en Canarias, por ejemplo. En Canarias hay una ley sobre apartamentos turísticos y si usted es propietario de un apartamento turístico, usted solo puede alquilarlo, no puede vivir en él. El... Y puede decir, oiga, pero si es que no tengo vivienda, no puedo, ¿cómo que no voy a vivir si es mi casa? No, no, no, pues este solamente lo puede usted alquilar. Y si no lo alquila, multa de hasta 9.000 euros. Pues, ¿Se cree que esto es razonable? Es decir, al final, el Estado, los gobiernos, el, el, el primer gobernante que pasa va a ser el que va a decidir Un poco pues, sobre cuestiones tan serias como es el derecho a tener una propiedad privada y… Y, y, y bueno, y, y como que te tienes que aguantar, porque no nos olvidemos, quienes han propuesto esto eh, son gente que viene, pues, de eso, del ámbito soviético, del ámbito del popismo. Y por Total. tanto, el planteamiento que se hace y se traslada es un planteamiento muy parecido al que existía en regímenes como la Unión Soviética o como Cuba. Totalmente. Oye, José Antonio, avanzo un poco porque ahora eh, charlaré un rato con nuestros invitados de este asunto, pero como dispongo unos minutos de ti, por no abusar, avanzaré un poco en la escaleta y te voy a preguntar qué impresión te produjo ayer Yolanda Cuchicuchi Díaz, esta nueva Hello Kitty de la política que nos ha salido y que dice cosas tan, eh, tan bonitas y tan happy flowers como que va a conseguir un mundo mejor para todos. Digamos que esto es un poco la síntesis, ¿no? lo que viene siendo, que, que diría, que diría un, un castizo, ¿no? Y que hay que mejorar la vida de la gente que hay que ser más verdes más feministas, más inclusivos más sostenibles y dices ya, y eso cómo diablos se, se, se hace, no sé, avance usted un poco más, salga de ahí, tuvo de todas formas uno o dos errores que eh, y no será que no está acostumbrada pero Evole, eh, que yo creo que se está arrepintiendo todavía casi 24 horas después no porque estaba grabada, pero le preguntó si eran machistas Pedro Sánchez y el macho alfa, el figura y el macho alfa y que quién era más de los dos y dijo que sí, que los dos y que tenían comportamientos machistas. Pues creo que están los dos, por lo que me decía esta mañana un amigo mío que sigue trabajando en Moncloa, hasta que descubran que es amigo mío y le echen a patadas, o de una forma peor, que estos son muy capaces de eso y más, y Pablo Iglesias, pues lo desconozco porque ni tengo ni quiero fuentes en Podemos, pero, pero no le habrá hecho ni puñetera, ni puñetera gracia. Y luego estuvo muy, muy, muy poquita generosa con los señores de Podemos. Vamos, que vinieron cinco minutos el primer día, se levantaron ni hasta hoy. O sea, que no vayan llorando por ahí de que no quiero yo llegar a un acuerdo con ellos. ¿Cómo, qué, ¿Qué valoración general te produjo la entrevista, José Antonio? Bueno, pero Yo como Pablo Iglesias, porque sí, Pablo Iglesias ha hecho unas declaraciones, bueno, unas declaraciones no, como es tertuliano de varios sitios y esta mañana le tocaba Racuno, ¿no? En ahí la, la radio eh, catalana, ¿no? Eh, del grupo Godó. Y bueno, sí, estaba... Por que ha dicho que él no la vio, ¿no? que luego vio un resumen. Yo también, la verdad es que lo que, he visto un, lo que he visto y he oído es un resumen de esta señora, que, bueno, la verdad es que eh, es una gran farsante, ¿no?, Yolanda la, yo la Díaz, porque eh, ya sabemos, eh, ella ha pasado ya por, por, varios, eh, por varias situaciones y matrimonios específicos, pues ha saltado de Beiras al Partido Comunista, del Partido Comunista al Podemismo, y ahora del Podemismo al Socialismo, ¿no?, que es quien la ampara, y ahora pues se ha entregado, claro, en decir que Sánchez y que Iglesias son machistas, pues bueno, la sociedad en la que vivimos, eh, es que pues, da igual, ¿no? Todos los hombres son machistas y por tanto eso les sale gratis y tampoco tiene mucho valor que lo diga, ¿no? Otra cosa es que les haya podido sentar bien o mal, pero supongo que tienen cierta capacidad de encaje, ¿no? Eso sí, yo creo que, que eh, ciertamente, ciertamente, por lo menos ahí están las encuestas del CIS, dice si usted, ¿qué tiene el CIS, no? Bueno, pues eh, tiene la que tiene, pero el CIS le da que tiene un, una capacidad de llegada a cierta opinión pública en la izquierda, pues que es mayor que la gente de Podemos en este momento. Pues Yo creo que, que, que puede ser que esto sea cierto. Pero también es verdad que como no llega a un acuerdo en última instancia con, con los Podemitas, con el Podemismo, y va a ser muy complicado porque ya en este momento quisiera eliminar de un plumazo a todos los Podemitas, empezando por Pablo Iglesias y siguiendo por todos los demás, Velarras, Monteros y compañía. ¿no? y el, el acuerdo va a ser muy complicado. Y bueno, si ese acuerdo no se produce, pues algo va a rascar, porque va a rascar, pero eh, yo creo que ese planteamiento que tiene ella de que va a ser la nueva presidenta del gobierno, oiga, tampoco vamos a decir que no ni que sí, porque ya sabe usted que en la política se ven cosas raras, ¿no? Y cualquier cosa puede suceder, pero en principio, eh, más bien parece que se va a dar un, un estacazo. Y luego fíjese que todo lo que hemos descubierto de esta mujer, porque. Sí, es verdad que ocupa tiempo. Hay otros que ni siquiera trabajan. Ella sí ocupan a veces trabaja más de la cuenta y eh, termina haciendo cosas que ciertamente... Eh, podrían ser tener otro resultado que fuera un poco más positivo, pero ya vio usted, por ejemplo, la, lo que se refiere a la reforma laboral, pues mire usted, una legislación laboral que estaba funcionando y bastante bien en España, al final resulta que es un auténtico desastre. que Claro, es, como lo maquillas con el tema de los hijos discontinuos, pues te está dando bien, pero en realidad todos sabemos que no es verdad, que se ha estropeado mucho el mercado. ...en España pese a que las condiciones eh, son más favorables. No, pero qué va, fíjate José Antonio, y te robo último, último, ultimísima, esta, iba a decir, esta que es una chica sencilla... ...una chica no, porque tiene, tiene mi edad, eh, se le lleva llenando la boca estos días eh, diciendo por aquí y por allí que le están llamando mandatarios creo que es el término que él no ha dicho, jefes de Estado ni de gobierno, que claro, le preguntarían quién es, y, ya, y, y ahí ya pues empieza a Cristo a padecer, que le están llamando mandatarios extranjeros para pedirle la clave y la llave de, de que España sea el país que más crece. O sea, ya apunta maneras, ¿eh? no digo que sea ya como el figura, pero apunta maneras de ser una, una chica sencilla, una señora sencilla, sencilla, humilde, anda por, y... por casa. por sabe usted que esta mujer es muy dada a este tipo de declaraciones eh, grandilocuentes, ¿no? Y ha llegado a decir, recordará usted, porque recordamos todos, eh, que ha llegado a decir que este es el mejor gobierno de la democracia con muchísima diferencia. Y ha llegado a decir que, no sé, todo ese tipo de cosas que, como no cuesta nada, ni tienes que pagar nada por decirlo, pues lo puedes decir con, con total alegría. Y, por supuesto, ella es la mejor ministra, y el presidente del gobierno es el mejor presidente del gobierno de la democracia. Bueno, Otra cosa es que a ver cuánto le dura este entusiasmo con Sánchez, porque ya sabe usted que ella tiene una larga experiencia de que va dejando por el camino pues a todas estas personas que han apostado por ella en determinado momento, un momento como le pasó con Beiras, y sonadamente, como le ha pasado el señor eh, Iglesias, ahora en una forma pues muy, muy escandalosa. ¿no? José Antonio Rivera, como dice un amigo común, que me alegro mucho y que te envío un abrazo hasta dentro de, de unos días. Cuídate y como siempre, eh, encantado de, de tener tus análisis estos minutos de los intocables cada lunes. Te envío un abrazo. Lo mismo digo y un fuerte abrazo para todos vosotros. Don José María García, empiezo por usted porque usted sabe y sabe mucho de esto, además es parte de su, de su responsabilidad dentro del ámbito público de, de su actuación es esto es, si es que esto es la nada es la nada el plazo, 20 años, la Sareb no tiene tantas viviendas y parte pero la parte marginal, lo digo en términos matemáticos, ¿eh? como despectivo, la parte marginal, digamos, lo que va quedando de lo que va quedando y tal, algunas es que están directamente para ser derribadas ha dado el dato eh, José Antonio y la tercera y la más, quiero abrir antes una ronda de, de, de palabra para que, no me, para que no me os durmáis y luego vamos a poner el total de Pedro Sánchez de 2021 y el total de Pedro Sánchez de 2023, es que no hay ¿Por dónde coger el anuncio en este caso? Bueno, es que está aficionado ¿no? al thrillerismo político y, y defiende...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 ...ponerlas en servicio, ni 20, ni 30, ni 40 años... ...probablemente 50 años al ritmo que gestiona el urbanismo... ...este gobierno de España. Por tanto esto es un brindis al sol. Absolutamente y es un insulto a los españoles. Pilar Castellanos, bueno si en Madrid, desconocemos el dato... ...porque no lo hemos mirado la verdad, si en Madrid hay apenas... ...2000, en Barcelona que es tu ciudad de origen, de nacimiento... ...y donde está parte, parte de tu corazón, pues no sé cuántas habrá... ...pero en Barcelona además se produce, eh, digamos como... ...circunstancia agravante, la de degradación que está sufriendo, la maldita degradación culpa de Ada Colau, que desgraciadamente sufre, sufre esa gran ciudad en, en los últimos años. Pues sí, Barcelona tiene un, un, una doble penitencia, tener un presidente como Sánchez y tener una alcaldesa como Colau, bueno y en el gobierno de la Generalitat unos golpistas. Entonces, eh, bueno compadezco, con perdón, compadeceros porque está muy mal compadecer, pero a los barceloneses que están allí, fuerza, chicos tenéis la opción eh, de eh, quitaros encima a Colau. En Barcelona deben haber unas 700 eh, viviendas del banco malo, ¿Sí? de la Salep, unas 700, 700. En, en, en zonas en una ciudad de 1.900.000 millón novecientos mil habitantes, exacto, Tú fíjate. en zonas donde no hay demanda, si no hay demanda da igual que haya oferta, porque son viviendas que además de que están eh, infra, en unas condiciones de infra vivienda que costaría más el arreglo incluso derribarlas y hacer unas de nuevo. Inhabitables. Inhabitables completamente. Lo que debería hacer este Gobierno es explicarles el por qué hasta ahora, durante estos dos años desde el anuncio hasta ahora, no han hecho ninguna vivienda social. Y, y luego incentivar a los propietarios a que alquilen sus viviendas, que haya que, que aumente la oferta, en vez de machacarlos y a, acusarlos de propietarios desalmados, fascistas, capitalistas, sin escrúpulos. Lo que debería hacer, vamos, creo yo. Está, está meridianamente claro. ¿Os parece bien, antes de darte la palabra, Alfredo y Carlos, que escuchemos esos dos testimonios del figura? Ponedme primero el de, el de hace unas horas, el de 2023, y luego, le doy, volvéis a mí, le doy paso, ponemos el de 2021 para que, o sea, esto ya lo sabemos, pero en en para que todo el mundo sea consciente de cómo este individuo, de cómo el figura, se ríe de la gente. Dentro, Pedro Sánchez 1. Quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes, en el Consejo de Ministros y de Ministras, vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Bueno, primero, que es mentira, porque son 20 años lo que íbamos a tardar en empezar a percibir aquí lo voy a dar del asunto. Segundo, como ya, eh, en fin, nos ha eh, corroborado José María García, no existe ese volumen de viviendas en toda España y más de la mitad no valen para nada. Tercero, tío perdón, por el casticismo, son las diez y pico ya de la noche, las diez y media o las once menos veinte, que es la, la, es la segunda vez que lo vendes, que vendes lo mismo, dentro Pedro Sánchez 2021, en aquella ocasión fue en Extremadura. Un segundo anuncio que os quería decir es que por fin, este próximo martes, después de más de 40 años de historia de la democracia, y me ha gustado mucho que hiciera la referencia antes Guillermo, como quinto pilar del estado del bienestar, la vivienda, vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Para lograr lo siguiente, convertir un derecho que está en la constitución... Bueno, Alfredo Perdiguero, eh, sé que suelta lo que llevas dentro. A ver, primero, eh, en el 21 dijo que iba a ser la primera ley de la democracia de la vivienda. Él ha tardado dos años en hacerla, eh, no es cualquier cosa. Cuando ha querido cambiar algo, lo ha hecho corriendo...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 Porque la gente parece que eh, les han puesto un algo en el culo para que se levanten corriendo Entra, todos a aplaudir. entregadas, entregadas y entregados. Sí, y entregades. Sí, sí, sí. Y entregades a decir? Sí. Es tremendo. Escucharle, digo, que no, no, no, este tono de, este tono, aunque se ha presentado el gobierno.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 Mira, Ulrico, ya eh, digo que no digo nada, pero que ahí están. Simplemente que la gente escuche, que la gente vea y luego le diga, como tú dices, esta mañana he hablado con dos amigos que tienen conocimiento. Viendo a la, la Saref, en ese caso José María sabrá más, dice que están el 90% inservibles. Sí. Aparte, Cosa lógica, porque venían de embargos, venían de familias que se las habían quitado porque se arruinaron en la por, crisis, por, por porque razón. nadie las ha cuidado después, porque el negocio de los bancos no era ser tenedores de pisos, sino prestar dinero, como saben. Entonces, claro, pues cómo están, la mayoría no valen para nada. Por eso siguen en el patrimonio de la Sarep y no se han realizado todavía, claro. no se han vendido, por, por esa razón. Menudo muerto es fíjate, eso. Hay, en la, y, la cifra de… de sabes Carlos? que la Comunidad de Madrid puso un, un teléfono de, para avisar de las ocupaciones de piso. Sí. En Madrid hay 4.500 viviendas ocupadas, que sepamos, de las cuales 2.000 son del IBIMA. Eh, ¿Qué proporción? Si en Madrid hay esto, ¿qué proporción hay en el resto de, de, de España? Bueno, pues haciendo una Un punto para para de inflexión para que veas. Matemáticamente no, no es difícil. Carlos García Barret, ¿qué te sugiere esto? Hombre, bueno, tú porque... conoces más el sur, me, me, me voy a arrimar el toro a tu caballo. ¿Cómo está, cómo está el panorama en, en el sur? Pues está prácticamente igual, es, es prácticamente lo mismo. Este modelo de política que tiene este señor, que parece que... Eh, ...bueno, un político de medio pelo... ...porque realmente no entiendo cómo la gente le aplaude... ...el mismo patrón siempre de discurso... ...y siempre, como dice el compañero, la cara de, de, de pena... ...que parece ser que vende muy bien... Se identifica. ...no lo entiendo... ...y el tema de la ocupación a mí es que me toca mucho... ...porque precisamente, a mí me han contratado muchísimas veces... ...para, digamos, para controlar la salida de estos individuos... ...cuando salen a trabajar, pues no estamos hablando de gente sin dinero... ...y gente sin medios, sino una vivienda vacacional... ...un pedazo de chale en Marbella, donde entran, ocupan... ...y saben que les va a durar año, año y medio, mientras que los echan... ...y el problema que tenemos aquí es que, aunque haya un controlador de, de puerta ...normalmente siempre se controla también dónde va esa persona... ...para saber cuándo se puede entrar y cuándo cambiar una cerradura... ...si realmente abandonan, hay ahí, digamos, un vacío legal... ...donde se puede hacer algo... Entonces, en este caso, eh, ¿para qué vendes tanto el, el, el asunto de la vivienda cuando tienes un problema vigente que cada vez va más y que somos el AMRI rey de toda Europa? O sea, es que ni en el tercer mundo tenemos un problema como el problema de la ocupación. Cuando no estamos mejorando, eh, digamos, el sistema, simplemente estamos mirando hacia otro lado porque tus socios en política eh, están en contra de esa idea. Por lo tanto, este señor no va a hacer nada al respecto. O sea, lo tenemos clarísimo que no va a hacer nada. señor voy a solapar lo que dice Carlos. Hace dos días se desalojó el piso de Majadonda, se viste con los grandes incidentes que hubo, periodistas, ¿Ah. agredidos, tiramos, tirando de todo tipo objetos, hasta un apuñalado, eh, al, ir desalo, al ir a desalojar uno de los pisos. 11 pisos. Un, un, un operativo de 150 policías y guardias civiles para desalojar a esos individuos. Cinco detenidos, de los cuales los cinco con más de 100 antecedentes policiales. Esta mañana había dos en libertad, pasaban esta tarde tres a disposición judicial. Es un problemón social, y no, y no me cansaré de decirlo, como dice Carlos. ¿Y no se preocupa este entre del Gobierno de España de ver lo que hay, de que tú tengas una casa y tengas una casa ocupada y tengas que esperarte, porque la ley lo dice, dos años para poder echar a los inquilinos? Pues mira, aquí que te diga. De cambiarse a... la ley. Evidentemente, es un efecto claro. llamado Pero si es una ley de la vivienda Y otra cosa más, economía de recursos Estás hablando, tú fíjate lo que acabas de decir Alfredo 150 compañeros entre policías nacionales Incluso a lo mejor agentes de la UIP De la Unidad de Intervención uh -huh. Antidisturbios Guardias civiles para echar a cinco, Y policía municipal a, y policía municipal a cinco indeseables O sea, se, se echó a muchos más Es un efecto cinco, cinco detenidos, de todos los que se echó, cinco detenidos bueno, pero 150 policías y guardias civiles Es pues mira, una salvajada, chapo, chapo. de verdad nos podemos permitir esto. O sea, es por esto, es que lo que estaban das de que todo lo desocupa, que hicieron Desocupa, chapo, ver, chapo por la empresa, a ver chapo, a mí no me parece, evidentemente ni tienen, ni, ni son las formas quizá eh, no quede bien no, porque no, desocupa, no, no, no, pero, lo, no tienen, pero al final no, no, es, la única, es la única manera, la única, la única herramienta no que tienen tenemos, muy pulido, la única, bueno, a menos que eh, Alfredo, pero ellos claro. trabajan mucho en concomitancia con vosotros fíjate, eh, ellos cuando fueron el otro día a desalojar perfectos. con siempre. el propietario de un piso es que mira, es que por qué aumentan las ...empresas de desocupación, Eurico. ¿Por porque Un el sistema real. no funciona, porque claro. el sistema no funciona. Porque alguien que dice va a estar dos años pagando luz, agua y gas, dos años... ...a unos individuos que van a todo trapo con el aire acondicionado y la calefacción... ...y que llegan a los dos años les ponen una multa de 300 euros... ...como hay un caso de alguno que viene a la comisaría a de denunciar... ...después de dos años una multa de 300 euros de multa por estar ocupando dos años... vale ...y como no les pueden echar durante dos años... ...acuden a esta gente a pagarles 3 o 4 mil euros, que es lo que hay. Y a los de Majadonda se les ha echado, fíjate, porque la no por la ocupación del piso... Claro. ...sino por las amenazas y las lesiones que han producido. Y la jueza ha tenido redaños... Y los ha hecho en la calle. Porque otro juez, y, y lo decimos de verdad, porque hablando de otras cosas, tenemos amigos jueces y te dicen, te dicen y, y es comprensible y tampoco quiero porque gracias a Dios que tenemos jueces independientes miles en toda España, te dicen, es que yo sé que esto es como es, pero hay que tentarse la ropa. Para, de, para hacer un auto, una sentencia, porque te comen vivo, porque te echan encima 50.000 asociaciones, porque te ponen 100 tíos durante dos meses, todas las noches, a la puerta de tu casa, etcétera, etcétera. Te podría decir, eh, yo trabajo con, evidentemente, yo soy la herramienta de los abogados. Sí. Cuando un abogado no tiene las pruebas para su cliente, muchas veces buscas. nos piden buscar esa pericia. ¿no? Mm. Y yo trabajo con varios jueces que han estado metidos en casos muy importantes en España, que actualmente están fuera. Están fuera y tienen su propio bufé. Porque no pueden hacer otra cosa, ¿Por sin, ¿Por sencillamente asqueada, bueno? por esto. Porque han habido problemas donde se han metido y al final los han apartado. Simplemente. Un instante de publicidad, regresamos y continuamos un rato con este asunto y te devuelvo la, la palabra a José María que quiero seguir profundizando en algunos aspectos. En un minuto volvemos. <risa>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 Continuamos en los intocables. Continuamos eh, si quieren unos minutos más con este asunto es que da y da para mucho, como verán. Eh, test de intolerancia alimentaria Naturhaus. Llamando ahora al 91, ahí lo tienen sobre en sus pantallas, 833-1335. Pues, eh, y si viven en Madrid, también pueden pasar por la calle Juan Bravo 55, que es una zona fastuosa, siempre se la recomiendo. Pero si van a Naturhaus, no vayan luego al restaurante que hay al lado, que ahí la fastidian. Pues les van a regalar un test de intolerancia alimentaria. Bueno, vayan y después pónganse a dieta severamente. Un test de intolerancia alimentaria. En Naturhaus, de verdad, van a cuidar de su salud, van a conseguir que consigan ustedes sus objetivos de la forma más saludable y más eficaz. Y si necesitan más información, pues pueden visitar Naturhaus en su centro más cercano o en eh, www.naturhaus.es. José María García. Mmm... No sé, ¿qué, ¿qué arreglo? Es decir, ¿esto? ¿cuál es la forma inteligente y no populista de embridar este problema? Que en lo único en lo que, en lo que este tío dice la verdad, que le miente hasta al médico, es que es un problema grave, pero no ahora. Lleva siendo un problema grave hace 20 años o 25 de generación en generación, procurarse un claro. techo nunca es fácil, ¿no? requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo y por tanto eh, todas las generaciones tienen que afrontar ese problema, pero no se resuelve con una varita mágica. ...ni con modelos que se han demostrado eh, absolutamente fracasados... ...en otras latitudes como Berlín, París, San Francisco... Eh, ...en Escandinavia, en los que una vez intervenido el mercado... ...no es que se produzcan efectos indeseados... ...se, pro, se producen efectos provocados... ...se restringe la oferta, hay menos viviendas para el alquiler... ...se retira, se retira vivienda banco, sube y, sube, y sube el precio... ...por tanto, como nos vamos a encontrar con eso... Lo que tiene que hacer España es una política de seguridad jurídica, movilizar suelo, eh, generar suficiente oferta en poco tiempo, en promoción privada y en colaboración público-privada, para que con una oferta amplia, esa demanda que busca en el alquiler la respuesta, encuentre un precio asequible. Y por tanto, ...por esa vía, por la vía de la seguridad jurídica... ...ayudando a la promoción de nuevas eh, viviendas... ...y nuevos desarrollos... ...se conseguirá dar, dar respuesta a esa necesidad de vivienda. Y también, como se señalaba antes... ...en esa seguridad jurídica encaja... ...la cuestión de la recuperación posesoria... ...es decir, ese ataque al derecho a la propiedad privada... ...ese sí que es un derecho fundamental... ...hay que recordarle a nuestros oyentes... ...que el derecho a la vivienda es un principio rector... ...de la vida social y económica según nuestra Constitución... ...y nos obliga a las administraciones públicas... ...para crear unas condiciones que faciliten el acceso a una vivienda digna a un precio adecuado, pero no es un derecho fundamental. Por tanto, eh, tenemos que crear el marco. El marco es la seguridad jurídica, medidas fiscales, estímulo que movilice esas decisiones vitales y el arriesgo de capital para construir nuevas viviendas que den respuesta a... Esa... De Eso está claro eh, y nos hinchamos a repetirlo, no es un derecho fundamental porque no está recogido en el título 1, para empezar, desde un punto de vista puramente técnico. Punto segundo, la Constitución reconoce el derecho a que todos tenemos que tener una vivienda. Lo que estos, esta gente de izquierdas se olvida siempre decir es que tengamos que tener derecho a tener esa vivienda en propiedad. Eso, Eso no es. lo dice la Constitución. Si sí es verdad, Pilar, que este ha sido un país siempre muy de propietarios. Yo aquí, y lo lamento porque a lo mejor puedo molestar a Alguna persona de nuestra audiencia no es una crítica, es decir, es simplemente la radiografía de las últimas décadas de esta sociedad. Yo creo que es una herencia sociológica del franquismo, eh, porque este siempre ha sido un país muy de cultura, de propiedad, mientras que hace 30, 40 años, tú no porque no habías nacido, ni hace 40 ni hace 30, pero, pero viajábamos a Francia y en Francia el 80% de la gente, y en Alemania, vivía de alquiler, ¿no? Yo no sé si tú eres más partidario del alquiler o de la propiedad, pero, pero que eso, eso también influye. Y una segunda pregunta, pregunta que le quiero hacer también. Es decir, todo el mundo y esta gente fomenta eso, es joder, para ser tan de izquierdas y tan amigos de los pobres, luego son unos pijos de tres pares de narices, todos quieren vivir en las zonas guays, venga, voy. En Madrid, Malasaña, Chueca, las suyas, pero que son carísimas, eh, cuidado, eh, que no le tiene nada que envidiar al, al distrito de Chamartín o al barrio de Salamanca o a las mejores zonas de Chamberí. Hombre, decía mi abuela la pobre que era de pueblo, que no todo el mundo podía vivir en la plaza y de hecho los pueblos, como tú sabes, están en empezando a volver a repoblar, la gente se, se arregla sus casitas y tal. No es necesario que estemos todos aquí como sardinas en lata. El 80% de la población en España no vive en las grandes urbes. No, está claro que si miramos los precios del alquiler eh, del centro de la ciudad, van a ser prohibitivos para la gran mayoría de, de los ciudadanos. Pero esto es así en España y en el resto de los países europeos. O sea, no, no es algo excepcional, evidentemente que no. Y, y luego, eh, con la, que la intervención de la vivienda, lo que va a, a ocasionar con, esta, con esta, esta nueva ley, es que las comunidades que no la apliquen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se atraiga a esa inversión y, en cambio, perjudique a las comunidades... Que, que lo apliquen, con lo que es un, un factor más de una España desigual, que precisamente lo que los españoles queremos es una España de iguales, eh, vivamos donde vivamos y con este gobierno cada vez es más difícil. Eh, y luego de pro, eh, propietaria o inquilina, pues mira, cada vez más yo voto por el alquiler. Sí, ¿verdad? Porque, oye, no tiene, eh, eh, vives un poco... Al día, al día eh, sin atarte a unos vínculos que hay veces que nos atamos al trabajo, no cambiamos Eso de trabajo. Eso influye mucho también en la rigidez de la nuestro mercado laboral, Exacto. se incide poco. Es decir... Muchas veces no cambiamos de, de trabajo porque tenemos la, estamos pagando todavía la hipoteca. Cuidado, y por eh... la comodidad, porque hay muchos jóvenes que terminan la carrera y no es que no quieran irse a otra ciudad, es que muchos quieren aspiran a casarse y a vivir a tres manzanas de sus padres o de sus suegros. Pues sí, pues eh, y en un piso súper grande, luminoso y con vistas claro, al retiro. No Evidentemente, quería. eso ojalá, ojalá todos eh, bueno, tuviéramos uno una, un, nuestro país fuera tan productivo que los sueldos eh, fueran tan altos que nos permitiera tener viviendas de calidad pero para eso tenemos que tener un país pues donde la productividad del, de, del empleado se crezca y, a, y ahora no tenemos porque no tenemos una industria y no, y con este gobierno cada vez menos. Tú eres más de, más, propi, más partidario Alfredo, de la cultura del de, bueno, de ser partidario, oye, que cada uno uno, pues tenga la libertad de hacer lo que quiera hacer, evidentemente. ¿Tú crees que España ha tenido siempre, y de ahí también, ese, ese gran bofetón que recibimos en el 2008, en 2008, eso de que te decía tu padre, hijo, compra, com, invierte en ladrillo, que la vivienda nunca baja, que la vivienda nunca baja, y tal, hasta que llegó el, el, gran, el gran crack, ¿no? Mientras que veíamos que otros países en Europa, pues, pues bueno, pues, pues eran más de, de, de, de alquilar, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo más... Pues yo, yo, yo creo que estar. la cultura española es de comprar... Siempre Creo toma. que se de comprar porque al final lo sin innato, es decir, tú, todo el mundo pensamos, con cualquiera que hablas, piensa que al final alquilar es tirar el dinero. Lo puedes emplear, como, no como dice Pilar, sino lo puedes emplear en otras cosas más puntuales para vivir mejor, tener mejor calidad de vida o lo que tú quieras. Sí que es verdad que hay mucha gente, yo tengo mis policías, tienen que vivir algunos en dos o tres, dos o tres en un mismo piso porque no llegan a vivir, claro. no llegan a pagar un alquiler. alquiler eh, eh, una habitación. Claro. claro, o sea, comparten piso para poder llegar y llegar a final de mes porque son mucha gente joven, mucha gente fuerte de Madrid y que evidentemente la plantilla de Madrid son dos, tres, cuatro años y se marchan a su plantilla de origen donde son porque no pueden, no, no, no, le, le, les apetece como dices más vivir cerca de la familia o con la familia y por tanto ya, pues, pagan dos, tres, o sea, si un policía no puede pagarse un piso de alquiler solo y hablamos, de hablo de centro de Madrid como dice Pilar, te hablo de eh, Ciudad Lineal, te hablo de San Blas te hablo de, es decir, eh, en el ensanche de, de La Peseta, de Carabanchel, es de decir, te hablo de zonas que, que sí, que son nuevas, son las Anche Vallecas, que hay mucha cantidad de piso diferente, pero que al final, eh, eh, si no pueden llegar a pagarse un alquiler solo, un, un policía solo, pues eh, mira cómo estará el resto de gente que no tiene trabajo, o tiene la, la paguita, o tiene una subvención, ¿vale? O sea, que es mucho peor todavía. Por eso digo que sí, pero si te vas a, a Londres, por ejemplo, en Londres no tienen cultura de comprar. ...ahí todo el mundo está alquilado... ...y Francia tampoco... Y, no, yo ...por eso digo que son países europeos... ...que cuando quieren miran para Europa... ...pero cuando no, no... ...aquí yo creo que sí todo el mundo de siempre... ...no sé si será la cultura... ...nuestros ancestros o lo que sea... Eh, ...intentamos eh, comprar... ...que pongo el ejemplo de mi hermana... ...mi hermana estaba alquilada... ...en la calle Juan Bravo... ...como has dicho tú antes... Sí. Eh, hasta que se quedó embarazada, tenía un, un, un apartamentito, cuando se quedó embarazada no cogía la cuna del niño, tuvieron que irse a, ahí al lado de Fauna y luego comprarse un piso porque evidentemente no les llegaba con el sueldo de mi cuñado solo para vivir los tres. Bueno, pues te quiero decir, son circunstancias puntuales personales, pero que al final te vas amoldando a lo que hay con respecto a lo que tienes y que evidentemente no te metes, como la MEMA, la de médica y Madre, no te metes en un ático, en un ático ahí enfrente al retiro que va a costar un millón de, y medio de euros porque yo creo que nadie de los que estamos aquí no, no lo podemos permitir pagar pero lo que hay. Salvo que seas de Podemos o de Más Madrid. Don Carlos García Barret tú que te mueves por la Costa del Sol que no es precisamente una zona de España especialmente deprimida, pero otro aspecto y ya cerramos este tema y vamos a empezar a hablar un poco de Yolanda Díaz que quiero dedicarle unos minutos también lo que se ven son muchos contrastes en, no sé si no necesariamente yéndome a la zona de Guadalmina o San Pedro de Alcántara o Marbella y tal, no un segmento mucho más amplio de la Costa del Sol gente, hay unas viviendas ...fastuosas ahí, ¿verdad? Y, y otras... Allí la gente invierte. Que, viven, Allí yo que soy... viven en unas condiciones... ...pues bastante humildes las cosas como son. Sí, en la parte de Nueva Andalucía... Eh, ...son todas las, digamos, la zona de lo que le llaman los curritos... no ...de la mano de obra, de hostelería y tal. Pero que yo soy también de alquilar. Yo soy, pues, el mismo patrón o modelo... Mm. ...que, digamos, con el tema vacacional. O sea, mmm, tú puedes comprarte un apartamento en la playa... ...y pagar la hipoteca durante todo el año... ...o reunirte ese dinero... ...y estar un mes de vacaciones por el Caribe. Entonces, ¿por qué tienes que aguantar al mismo vecino, por aguantar las mismas caras y aguantar, me entiendes o bueno, Entonces, al fin y al cabo, la calidad de vida y también con respecto al, al asunto laboral, si te cambias de trabajo y te queda más lejos... ...pues al final buscas tu como vida. Entonces, sí, claro. tiene que equiparar también ese sueldo. Pero que allí abajo, Marbella precisamente no es eh, la comparativa. No. Allí la gente compra para poder alquilar realquilar y, y está evidentemente aquello es una zona de inversión. Hasta que entre en vigor, la ley está dentro de seis meses la que contábamos el viernes, que ahí incluso, como la gente de la que estamos hablando, sin entrar en detalles, muchos pues es gente que viene del extranjero y tal ¿no? determinadas nacionalidades, pues no, no crean que compran de uno en uno compran de 10 claro. en 10 claro, o, o de 20 en ya, ¿no? ya hay muchas colonias para bien. Allí hay colonias por zonas, se eh, encuentran daneses por una parte, claro. la mayoría son rusos, rusos. encuentran de todo, pero son entonces, al final, los ingleses más pegando a la parte de Mica. La costa del Sol al final está muy explotada, pero sobre todo eso es vacacional, casi todo. Está, está claro. Como decía un buen amigo mío hace muchos años que tenía bastante dinero, pues, este, y era muy partidario de lo que estamos diciendo, más de la cultura del alquiler que, que de la compra, decía, ¿para qué voy a comprar algo? Este locachondo? cachondo. Decía, claro, cuando tienes dinero tienes mejor humor, normalmente, ¿no? Siempre. Siempre. Dice, ¿para qué voy a comprar algo por lo que puedo pagar? Y hacía lo que tú dices, ¿para qué quiero un yate? Si, si, si lo voy a utilizar un mes al año y con suerte voy a pagar Correcto. el atraque, voy a pagar el tal... Más... el alquiler del barco para el día que lo cojas, ¿no? Claro, para un día o para cinco días que lo cojas. Correcto. Bueno, cambiamos de, cambiamos de asunto. Les supongo enterados de que Yolanda Díaz, ya hemos hablado un poquito del fenómeno de sumar, que de momento es Yolanda Díaz, Yolanda Díaz, Yolanda Díaz, después Nadie, después Yolanda Díaz, y después pues un poquito unos tíos de compromiso que fuera de Valencia nadie sabe quiénes son, una señora Ada Colau, que es alcaldesa de Valencia y, y, y, y a la que sufren, sufren, pero siguen votando, en fin, no, no entiendo. Palos a gusto, por decir otra cosa, no duelen. El señor Arrejón también, más país, más país y más Madrid aquí, Mónica García, pues que han conocido tiempos mejores, rejón sobre todo, en su, carrera, en su carrera política. Esta es una operación orquestada, diseñada, delineada, desde hace meses desde el Palacio de la Moncloa. Eh, lo que pasa es que yo creo que, Iván, eh, se te ha, eh, has perdido un poquito la brújula, no sé si es el peluquín o tal, porque igual os sale el tiro por la culata, a la vista de las últimas encuestas que hemos visto. Que, eh, claro, cuando tú divides, esto es como cuando tú te separas, dice cuatro entre dos no son dos más dos, no, cuatro entre dos y resulta que quedan 1,5 más 1,5. Pues cuando divides por esta ley tan maravillosa electoral que tenemos, pues a lo mejor ni aunque se dejaran de sacar los ojos, que creo que va a ir a peor y no mejor el asunto, las señoras, porque eso es un matriarcado a pesar del macho alfa, las señoras de Podemos y las señoras de, de Sumar... Pues como el PSOE se sigue despeñando, no va a llegar. O sí, ya veremos. A lo que quiero dirigir mi atención es a la entrevista que le hizo ayer Jordi Evole en La Sexta. Eh, he seleccionado solamente un total 38 segundos porque es que no quiero que aguantéis al personaje más de lo necesario. Bueno, luego os voy a poner una broma que me parecía absolutamente estúpida, absurda propia de la calidad bananera de la cadena. Sí, la calidad bananera de la cadena. Trabajé allí 19 años y siempre que recuerdo por qué me fui, recuerdo que me fui precisamente, entre otras cosas, por esta. Porque estaba a punto de absorber la sexta. Yo, lo mío no era tres media, era antena tres televisión. Una broma, o así, que le hacen a Alberto Casero, creo un diputado del PP. Luego se la explico. Vamos a escuchar primero, eh, en 38 segundos, cuatro sandeces y cuatro generalidades de Yolanda gelukiti Díaz. Subir el salario mínimo es de derechas o de izquierdas. ¿Qué quiero decir? Que sumar se dirige a la mayoría de la sociedad. Porque la gente que está afiliada a partidos políticos, Jordi, es muy poquita. Y sé muy bien que los votos son de la gente y van cambiando. Y la gente lo único que quiere... Es eh, bueno eh, que, que le mejoren eh, su bienestar, me parece. Es decir, eh, en sumar se dirige, pues sí, a la sanidad pública, a los médicos y médicas, a los celadores y celadoras, a los músicos, a las músicas, mm, al bienestar de este país, a las bibliotecarias, a los, pues sí, a todo el mundo, a los, a los comunicadores, a todo el mundo. Cabe gentes que compartan el proyecto de país. Bueno, eh, son consideraciones tan generales con las que es prácticamente imposible estar en desacuerdo. Eh, todos queremos un mundo mejor, acabar con el hambre en el mundo, pilar, acabar con la sequía, acabar que no haya pobres, que nos vaya a todos bien, que seamos todo esto es una flor, en bolígrafo, con la flor aquí en la comisura de la boca, happy flower y tal. A ti esta señora te, te cae especialmente, tú y yo hemos charlado en otro medio de comunicación mucho hablando de, del contenido político absolutamente vacío Y además del concepto de feminismo que tiene esta amenda, que, que una de las cosas que dice es que quiere un país más sostenible, más verde, más ecologista, por supuesto, y más feminista. Sí, eh, bueno, eh, palabras mágicas. Que parece que van a arreglar el país diciéndolas, solo nombrándolas. Ya dijo Yolanda que nos iba a hablar de cosas muy chulas, ¿no? Chulísimas. Estoy hace meses. Son cosas muy chulís, cosas chulis, muy chulís, y entonces, chulis. claro, ella, eh, desde su humilde posición, porque ella es muy humilde, pero es la elegida para, para enseñarle a los españoles lo que hasta ahora éramos ciegos, no sabíamos que había que ser, tener respeto a las mujeres, que había que tener respeto al medio ambiente. Gracias a ella hemos descubierto lo que son las emociones, porque de lo único que habla es de de política, nada, de medidas, nada, de cómo se va a conseguir todo eso, nada, porque realmente ella es, viene del comunismo y supongo que su forma de conseguir todo esto es a través de, de, del comunismo, que sabemos que lo que trae es miseria, dependencia del Estado más Estado, eh, pero claro, lo que ella nos cuenta es muy chuli. Es muy chulo, algo como tú dices que no podemos decir que no. ¿Quién puede decir no? Es que yo no soy feminista. No, yo es que no estoy por el medio ambiente. No, es que yo no hablo con la bibliotecaria o el bibliotecario, como ha dicho, con el limpiabotas o con el camarero. Sí, pero o lo camarera. he dicho comunicadores, me he quedado fastidiado porque no he dicho sí. ni comunicadores ni comunicadoras. Joder. Claro, es Todos verdad. de segunda para esta. Sí, bueno, pues, bueno, menos alguno. Menos alguno. Ya, alguna y, alguna y alguna y alguna. Y alguna. Y alguna. José María, eh, he reservado para ti, por eso he empezado por Pilar y ahora, porque hay, dura dos minutos, eh, pero vamos a ver. Les pongo en antecedentes porque es normal que el respetable se pueda perder porque aquí la basura de un día pues nos hace olvidar la del día anterior y de esto ya hace algún tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que la reforma laboral que aprobó, que aprobó, del Congreso de los Diputados, siendo esta señora, además de vicepresidenta segunda, pues eh, ministra de, antes se llamaba de trabajo, ahora se llama de empleo. Algún día tendré que encargar o hacer yo mismo un reportaje sobre la pasta, la pasta que se depreda con los cambios de nombre de los ministerios cada cuatro años. Pero eso nos lleva a otro sitio. Bueno, ¿por qué se aprueba esa reforma laboral? Porque hay un diputado del Grupo Popular que se llama Alberto Casero, que era una persona... Y como no es el objeto de, lo, de la historia que quiero desarrollar, lo voy a dejar ahí, especialmente cercana, personalmente muy cercana, a don Teodoro García Ejea, que fue y ya no lo es el número dos del Partido Popular. Bueno, que Alberto Casero, que luego ha tenido algunos líos más también, eh, dentro del seno del propio grupo parlamentario, por... ¡Uy, me he equivocado! ¡Uy, uy, qué... Uy, uy, joder, pero es que es la cuarta vez que te equivocas. Dices, es como el chiste del granoso. Usted no ha venido aquí a cazar, ¿no? Bueno, pues, pues eh, le hace una broma a Évole, eh, que es, a lo mejor hasta estaba pactada con Casero, y entonces delante de Yolanda Díaz llaman a Alberto Casero. Vean ustedes el nivel tan bananero, tan cutre en el que han hecho degenerar a la política española con la cantidad de problemas que hay en España, las colas del hambre, la gente que las está pasando puñeteras, las empresas que se cierran, eh, por no hablar de hace dos años, la gente que se moría a ritmo de mil diarios, con un gobierno que lo único que le preocupaba no era salvar vidas, sino salvar su culo político con perdón y su imagen pública. Y los políticos, parte de los políticos que tenemos se dedican a estas chorradas. Ponedme el segundo, Yolanda, por favor. Sí. El señor Alberto Casero. Sí, sí, sí soy Jordi Dígame. Mire, soy Jordi Evo. Le, le explico la situación en la que estoy ahora mismo. Estoy grabando una entrevista con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y ahora también líder de SUMAR, eh, Yolanda Díaz. Y sí. claro, ha salido su nombre y le he dicho que qué menos que agradecerle públicamente eh, bueno, ese, eh, ese error que a ella le, le, le benefició tanto. Y no sé si querían intercambiar unas palabras entre ustedes. Alberto, ya como dice él, ya le he dado las gracias, pero no por mí, Jordi, sino porque gracias al error del voto de Alberto, eh, hoy hay mucha gente eh, en nuestro país que es indefinida en España. Así que yo sí te doy públicamente las gracias, Alberto. Ya te las he dado personalmente, pero ahora lo hago públicamente. Pero por la gente de nuestro país. Bueno, yo. Las circunstancias son un momento complicado y yo nunca pensé que si votaba. Eh, a, a favor, porque voté erróneamente, eh, la, iba a ser la, la, la ley de un proyecto como es sumar y tampoco tal, las cosas son así, y, oye, tienen que pasar... ¿Pero usted, señor Casero, piensa que gracias a su error ahora hay gente en España que vive mejor? No, no, sé, no lo valoro en ese sentido porque eh, no sé cómo decírselo. Hay gente por la calle que me dice de todo tipo, algunos me dicen una cosa, otros me dicen la contraria... <risa> Eh, que hay más? ¿Felicitaciones o, o, o, o gente que le dice ya te vale Alberto? De todo, de todo. De todo sí. Pero da la sensación de que le felicitan también por la calle, gracias a... De todo, sí, y también de todo, de todo. Y si de verdad ha servido para que la gente viva mejor, como dice la vicepresidenta, pues bienvenido, sea, habrá otros que piensen lo contrario, habrá otros que piensan que soy el tío más tonto del mundo, <risa> hay otros que piensan que es ¿Y no cree usted que debería hacerle un regalillo o algo, algo así simbólico? <risa> no sé, algo de, de, de, de, de su tierra, algo de, de, no sé, unos percebes gallegos o algo. Yo sé no, de esa no, no, costa, ¿eh, de no, los percebes. No, regalo, el ha estado muy mal visto. <risa> No quiere usted acabar como Paco Camps, ¿no? Y por esas cosas, eh, yo no espero un regalo de nadie. Señor Casero, eh, le agradezco esta amabilidad. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Un saludinho. Adiós. Adiós. Hola Alberto, quería darte las gracias, un saludinho, Menos mal, a, a, a, ayer como caseros estremeño no le dijo, moitos biquiños, moitos biquiños es muchos vecinos, muchos besitos en, en gallego, con esto distraen a la gente, José María, a mí me da auténtica vergüenza por no decir asco, igual que a ellos a lo mejor les damos asco a algunos medios que califican de la caverna de la ultraderecha y tal, bueno pues a mí este tipo de praxis periodística, lo siento, me da asco, ¿qué le voy a hacer? Soy del plan antiguo. José María. Pues esto viene de la banalización de la política, de la degradación de las instituciones y precisamente Casero votó con una votación que estaba amparado por eh, decretos de estado de alarma, eh, medidas que permitieron el secuestro del Parlamento español en el periodo en el que estuvimos encerrados en nuestras casas y eh, tuvieron que... Decretado eh, luego ilegal por el Constitucional, por Declarado cierto. inconstitucional después y nada menos que 130 reales decretos ah. por este gobierno que lo que hacen es dirigir nuestra vida sin ese debate parlamentario, mm. sin ese respeto de las instituciones. Pero si los Está propios claro. parlamentarios, incluido el señor Casero, no se respetan a sí mismos, degradando su función y poniendo en ridículo su propio voto, poco hacemos eh, por el bien de nuestras instituciones. Está claro. Tengo que irme un instante solo a publicidad y después les pido opinión a Alfredo Perdiguero y a Carlos García Barret sobre este asunto. Volvemos en un instante.